A partir del 16 de enero se encontrarán listas ya las ferias para adquirir productos nacionales con el 15% del segundo aguinaldo. Se tuvo un tema de organización, pero las ferias se van a desarrollar en todo el país a partir de este fin de semana. De esta manera el ministro de desarrollo productivo Eugenio Rojas inauguró las ferias comproboliviano boliviano que están destinadas a las personas beneficiarias del segundo aguinaldo de esta gestión que deben comprar con el 15% de dicho beneficio productos nacionales. Esto no tiene límite, no cerramos hasta fines de febrero o enero. Puede durar la feria en distintos momentos hasta mes de mayo, junio, julio, septiembre, hasta que el servidor público, el trabajador, haya terminado el 15% de doble aguinaldo que está destinado para producción nacional. Entonces no hay por qué preocuparse. Se explicó que las fechas de realización de las siguientes ferias serán consensuadas con la micro y pequeña empresa MIPES, que se registraron en la página web www.guinaldo.go.bo, que creó el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para que estén presentes todas y cada una de ellas en las distintas ciudades y departamentos del país. El 15% para la producción nacional para promover nuestra economía local o interna de nuestro país. ...es seguir trabajando en crecimiento económico... ...seguir apoyando a la producción nacional... ...eso nos va a ayudar mucho... ...al micro y pequeña empresa sobre todo... ...a las empresas medianas y a las grandes... ...a todos vamos a apoyar... ...para que al año continuemos siguiendo crecimiento... ...ojalá que sigamos creciendo... ...vamos a recibiendo el doble aguinaldo... En estas ferias se podrán encontrar... ...productos textiles, manufactura, carpintería... ...metal mecánica, servicios entre otros... ...a precios totalmente accesibles... ...y, y comenzamos la venta y compra en campo Ferial para doble aguinaldo acá en La Paz y en la ciudad alto en polideportivo y en Sucre en Potosí en Tarija en Chuquisaca también paralelamente va a empezar otros departamentos un poco vamos a retrasar, ¿no? Porque estamos trabajando en tema logística todavía. ¿no? Se informó que hasta la fecha existen 400 empresas registradas para la venta de productos en la ciudad de La Paz y que otras 200 están a la espera para ser habilitadas.